Igual de flexible. Voy a intentar controlar el tiempo, muchas gracias, pero avíseme de todas maneras. Gracias. Eh, señor ministro, por fin, eh, tengo que decirle que yo entré el pasado julio en el Senado a formar parte de esta Cámara y he vivido tres legislaturas en un tiempo muy breve y eh, que es algo que puedo contar y ahora voy a poder contar que por fin está aquí el señor ministro en esta comisión y la verdad es que es un honor contar con su presencia. Sabemos que esta cámara, por supuesto, tiene el espíritu de representación territorial y esta es la situación adecuada para plantearnos en estos términos también la educación es un orgullo también eh, estar aquí para nosotras, nosotras estamos pensando en la gente eh, que ha confiado en nosotras y eh, que se preocupa por la evolución de la educación, la evolución que ha sido, la que es y la que será. Quiero evitar, la verdad, eh, dar datos, eh, porque ya se han barajado muchísimos datos, hay muchísimos informes. Eh, preferiría dar eh, más eh, una perspectiva eh, cual, cualitativa. Eh, también imagino que los datos, dependiendo del interés de cada uno, se pueden eh, interpretar de maneras distintas, pero la realidad… <coughs> Es que en un informe del 2008 los niños, las alumnas y alumnos con discapacidad. Sí. Perdón, hay un fallo de comprensión, ¿Un Segundín. Eh... La tasa de abandono escolar prematuro en niños y niñas con discapacidad del 2008 sumaba un 53,8%. En Europa, actualmente, somos líderes con el 20% de la tasa de abandono escolar prematuro. Creemos que esto se tiene que enfocar de una manera clara y medidas extraordinarias para poder eh, bajar esta tasa que es, está a la cabeza de Europa. Eh, pensamos que usted ha sido elegido para mejorar nuestro sistema educativo en el país pero tiene que ser la educación pública porque es así lo que se recoge en la Constitución y eso es lo que hay que centrarse en mejorar la educación pública. Nuestro tono, por supuesto, va a ser de consenso, pero también es realista. Y a veces no tenemos dudas de cuál es el mundo, desde que se escuchamos. Cuando les escuchamos, no sabemos cuál es el mundo suyo, el mundo nuestro. No sabemos si estamos hablando de educaciones privadas, concertadas, mientras que en nuestro ámbito es de la pública. Nuestra realidad a veces no, no es como ustedes la, la relatan, que parece en literatura a veces, la realidad de la calle, del día a día, de los padres, de las madres, de los alumnos, de las alumnas, es muy diferente con lo que en estas cámaras a veces se habla. Un detalle sobre la intervención en el tema de recortes, Estamos hablando, ustedes hablan de ajustes, prefieren hablar de ajustes. Yo, nosotros hablamos de recortes, pero nos estamos entendiendo igualmente. Quiero hablar de la partida eh, presupuestaria 322A de educación infantil y primaria, que sufrió unos recortes que afectaron gravemente a las comunidades autónomas y, por supuesto, a la educación infantil. Pasamos de 100 millones de euros a un 1.200.000 mil. Pero al mismo tiempo nos enteramos, por ejemplo, ayer, tenemos noticias como que el Gobierno estas auto, van a recuperar estas autopistas de peajes en quiebra por valor de que puede alcanzar 5.500 millones. Estas contradicciones es lo que hace difícil entender eh, ciertas actitudes del Gobierno y también a la ciudadanía le cuesta. Voy a, voy a intentar ser. Eh, lo más breve posible voy a intentar resumir el informe PISA. Eh, ya lo hemos hablado. Un dato importante y relevante del informe PISA que hay que tener en cuenta es la influencia de la situación socioeconómica de la familia en el rendimiento escolar y en la eh, tasa de fracaso escolar. No podemos permitir... Que la escuela privada y la escuela concertada vaya por otra vía, mientras que la pública, por una clara desigualdad, tenga una tasa tan alta de fracaso escolar por culpa de los recortes, de los cambios, de la inestabilidad en las leyes, de la inversión pública. Todo esto hay, tenemos que preservarlo, hay que conservarlo y tenemos que, que blindar la partida con un 6% del PIB. Es, un, es una, un problema de inequidad. El sistema educativo no provoca esta equidad, no ayuda. Y bueno, quiero, creo que más o menos eh, se ha dicho todo en deporte, en el ámbito del deporte. Estábamos hablando. Eh, se habla mucho de fomentar el deporte eh, para los Paralímpicos, para las paraolimpiadas, pero no entendemos algunos criterios para repartir y distribuir las partidas presupuestarias, eh, por ejemplo, el Consejo Superior de Deporte. Eh, no sabemos cuál es el criterio, eh, si se vale más, si se vale menos, se da más cantidad, menos cantidad. Eh, por ejemplo, hablando de mujeres, se, se da una partida presupuestaria Menor, pero no sé si saben, en el caso del deporte eh, de personas sordas no participamos en los paralímpicos, pero eh, también hemos ganado oros, oros olímpicos en nuestros de deportes. Esos 9.000 euros... La hora de oro sí. La, eh, hablando de la diferencia de lo que cuesta o de cómo se valora una, moda, una medalla de oro sabemos que es menos en el caso de las paraolimpiadas más en el caso de los normales vamos a llamar lo único que queríamos preguntar también el consejo eh, eh, cuáles son los criterios vamos, con los que se reparte que se sigue para eh, repartir la partida presupuestaria en fin, esto era, en resumen, gracias Muchísimas gracias.